Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar cómo hacer este brasier super divino para camisas destapadas de la espalda. Se va a ver súper lindo, así que si quieren saber cómo hacerlo, entonces por favor sigan viendo. Muy bien, vamos a empezar con nuestro brasier. Yo escogí aquí uno negro. Vas a necesitar tijeras, hilo, una aguja, elástico y estos clipsitos de aquí que no sé cómo se llaman, pero son los que tienen tus brasieres. Este, bueno, yo aquí usé este negro y voy a cortar aquí y aquí con mis tijeras. Este, Tú puedes escoger el color de brasier que tú quieras y el color de elástico para que combine con tu brazier. Ahora vas a cortar tres pedazos de elástico del mismo tamaño, asegúrate de que no sean muy largos y los voy a coser a mano de esta manera. Este es un poquito entretenido, lo puedes coser a máquina si quieres, pero no sé, lo quise hacer a mano. Este, ya quedan mis tres pedazos ahora de la otra puntita voy a agarrar estos clipsitos, este, así es como se miran y yo, yo encontré unos negros y voy a agregar el ganchito en la otra punta de los elastiquitos de mi brasier y ahora este es el otro lado de los clips y lo voy a pegar y lo voy a coser acá perdón, Este y así es como se va a mirar y listo, eso es todo por los elastiquitos este, ahora los voy a Poner todos juntos y así se ve, chicos, se ve muy divino. Este, y ahora esos tirantitos que cortaste, este los puedes poner aquí en la mera esquinita donde empieza el elástico o los puedes hacer más en medio, o sea, más al centro, para que no, depende de qué blusa quieras usar. este Si vas a hacer un vestido muy destapado, puedes aplicarlos aquí este, en la pura orillita. Y bueno, así es como se ve el brasier de lado y por la parte de atrás puedes usar camisas transparentes o puedes este, usar suéteres largos como este que tengo aquí o no sé, alguna chaquetita igual transparente y se va a ver súper divino. Este, y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.